Hola, buscadores. La frase de hoy, sin lluvia no hay flores. ¿Verdad que parece obvio? Pues nosotros nos emperramos en cifrar nuestra felicidad en que no haya problemas, no haya conflictos, no haya desafíos, no haya nada que altere nuestra paz. Y en realidad deberíamos darnos cuenta de que nada altera nuestra paz. Nosotros nos alteramos, nosotros nos dejamos alterar, es diferente, ¿vale? no es exactamente lo mismo, pero con nuestra manera de ser, lo de que viene del exterior, nos altera. Y como nos altera, pues ya no hay felicidad. En el vídeo anterior hablaba de la felicidad, pues esto es como un complemento. Las flores necesitan lluvia, pero para los seres humanos la lluvia suele ser una molestia. Que sí, que se recibe bien porque riega el, el campo, van, lo necesitamos para vivir y beber, ¿no? Pero, en principio, para la gente, sobre todo la que vive en ciudades, etcétera la lluvia es una molestia. Y, por lo tanto, es como decir, sin problemas, sin dificultades, sin molestias, no florecemos. Sin lluvia no hay flores. Viene de ahí. Y es cierto, el ser humano... Pertenece al cuarto rayo, la humanidad, no cada persona, ¿eh? cada persona tiene otros rayos, etcétera, pero la humanidad en general, en su conjunto, pertenece al cuarto rayo. Los que sabéis de rayos sabéis que el título que tiene, que habla de la energía que mueve, es el cuarto rayo de armonía y belleza a través del conflicto. El ser humano necesita el conflicto para sacar de ahí armonía y belleza. El ser humano necesita el conflicto. O sea, que si lo que queréis es paz y serenidad, sin nada que moleste nada, eso no existe. Para el ser humano no existe. Es cierto que podemos tener paz y serenidad, que ya no vivimos el conflicto, pero eso es cuando ya hemos llegado a un cierto nivel en el cual hemos desarraigado de nosotros cualquier tipo de conflicto y hemos cambiado esa energía, la hemos transmutado en paz, serenidad, amor, etcétera armonía y belleza. Pero mientras no sea así, el conflicto es lo que nos hace avanzar. Sin lluvia no hay flores. Comentarios, preguntas, dudas que tengáis en los comentarios del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.